Up, spinning, up, the ball, De Si ya está próximo diciembre, campaña. Sí, si la campaña de diciembre, interesante. Tú tienes el formato del brief que yo te he enviado de las anteriores campañas, perfecto. Listo, no, queda a la espera y, y, y volvemos a hablar. Ok, que estés muy bien, chao. Ay, oh, qué No, <risa> ah, ya está candición. Ay, oh, no. ¿Qué tal que le tengamos que volver a trabajar a tenis. qué bueno, Y ahorita vivo en 15 minutos, llega aquí la y la a la. No, no, no, no, no traiga la sal, ahora estamos es una mañana re bonita y me No, no la no, perdón, no. Ya la lista está por acabar, sí, carnal. No, no, no, no, no. ¡Es la reina del mundo! ¡Oh! Buenos días. Buenos días. ¿Buen día? Bueno, muchachos, tenemos una nueva campaña muy interesante, entre otras, que viene en temporada de Disciplina. Y pues, como ustedes saben, hay que comenzar a generar ideas en torno a las ventas de nuestros clientes y uno de ellos es Penny entonces pues eh, estoy a la víspera de que llegue el clip para eh, enviárselos o sea que necesito que sean muy pilosos porque pues realmente estamos a un mes de la campaña y necesitamos relacionar con eso, listo? Perfecto sentados, nos vemos Chao oh. oh. Chao oh. oh. oh. oh. oh. No puede ser, no puede ser. Sí, por favor. La no. feria no, Ay, no. La campaña ¡Noooo! ¡No! Es que sería la posibilidad de cantar lo más cómodo del mundo ¡No me imaginan? Estar dentro de la sociedad es, es una cosa loca, porque es que ellos piensan que su idea es divina y pueden ser muy románticos, pero es que eso no nos sirven para generar efectividad en ventas y eso es lo que a veces los clientes necesitan Entonces, esto es una lucha porque son unos bagazos y uno es la que tiene que dar la cara que el cliente, por favor. Ah, Entonces imaginar lo complicado que puede ser ser una ejecutiva de ventas y realizador del marketing, me toca estar eh, pendiente de cómo están las, las piezas de las competencias, investigar todo el mercado, eh, es un trabajo muy complejo la verdad, pero apasionante. Yo o sea, bien o okay? qué? Ah, bueno, Carlos, lo tengo listo para abrir de tenis de la compañía de diciembre de 2014 No, ah, ¿se llegó otra campaña de tenis? Eh, pensé sí, porque no te gasto la hora de meso, pero, es de vital importancia Bueno, sí, sí, sí, sí, yo estoy muy ocupado en este momento, pero ahorita llego Ágale, ágale, ágale, bien. sí, llego. Well, yo llego Bueno, llego. aquí te espero okay, okay. Sí, sí, sí, que a vea entonces, perfecto, sexta, listo? bien, bueno, buenas tardes, muchachos, ¿cómo van? Hola, carlitos. Bien, Bueno, muchachos, eh, vean, ya le contra el y hablé ya con Marcela para poder presentarlos y que ella nos atreverse un poco con la idea, entonces, a esperar a que ella llegue para que podamos concluir esto, ¿vale? Perfecto. bueno. ¿Qué es el director creativo? Bueno, ¿cómo me ha tocado a mí ser director creativo? Días de trasnochos, días trabajados, mantener detrás de estos, normalmente estos diseñadores y ¿Sí publicistas y que compran completamente con todo eso, por eso tengo tremendas ojeras. Entonces, ¿qué? Entonces, pues, sí, está la cuestión difícil para mí, es que ellos sepan bien qué es lo que vamos a hacer y todo eso, y que tenga una buena, tenga una buena dirección, a no, muchachos, me es de escribir Marcela, hay otro cambio. ¡No! Entonces, ya o sea, pocas horas a mí me toca estar encima del de diseñador, del publicista, para tener mercader. Muchachos, hay otro cambio. Y que todo lo que vamos a utilizar y cómo vamos a persuadir a la persona, de la forma correcta, cómo vamos a informar y cómo vamos a generar la recordación. Pero no, realmente a veces piensan que es muy fácil. Y nada no estamos. No puede ser COVID. No. Es súper complicado. Pues la gente piensa que es muy fácil porque solamente es redactar un conceptico y sacar de ahí mil ideas. Pero no, no es para nada fácil. Toca, toca siempre estar indagando. Siempre, o sea, siempre tienes que tener la mente así para lo que sea, porque obviamente toca ser muy creativo pero para mí es, el copy es el ¿qué? 90% de, de la publicidad pues, pues se puede tener una cosa súper bacana y una parte gráfica muy chévere pero si no tiene un copy que lo respalde, simplemente no funciona entonces para mí es eso es estar ahí con todo Hola bueno, muchachos, buenos días, que de ahora muy bien, eh, bueno, ya como Carlos les ha comentado, eh, tenemos ya una idea, un concepto de campaña, eh, es, digamos que es un poco ¿no? eh, la idea es que pues, es una temporada dicembrina y queremos que la marca se proyecte en torno a Papá Noel, con los regalos, pero vestir uh -huh. de tenis, ¿sí? Digamos que es y no la solamente eso, o sea, nosotros también que queremos es que sean las figuras más importantes de la Navidad y representativas de la tradición que venimos. los pues, pues, duendes, mamá noel, y todo eso. Sí, aparte tenemos que entender que tenis es una marca eh, que es más americana, en cierta parte. Exacto. Y igual la idea es impactar a nuestro target, entonces sabemos que es un target uh -huh. joven, eh, sabemos que son más universitarios, eh, pelados que trabajan, entonces la idea es generar estrategias que atravesan un poco el concepto de la campana. Sí. Entonces díganos, pues, o sea, ¿qué ideas podemos, ideas podemos generar? ¿Qué ideas podemos comenzar a generar para los copies y los todo eso? ¿Es cierto, Katia? Sí, claro. Sí, entonces, así va. Ya que el de si hiciste se va, estaba muy bien realizado. Digamos que se puso un poco frente a lo que... El cliente amigo muy bien listo perfecto entonces vamos con la idea para sacar esa campaña la... bueno muchachos ya tengo una idea porque no cogemos eh, al niño Jesús y lo estemos detenidos. ¿Qué les parece muy cópico? Como... ¿Ahora se propone que raza? No si sé, una navidad que todos quieran lucir. Muchachos, ¿y por no, no, la la no, no, no, no, Y no, no, no, no, no, no, no, no, la no, no, no, no, no, no, no, Yo creo que ya podemos, eh, con lo que hemos consolidado y las ideas, pues presentarle al cliente con una con un PowerPoint. ¿Ustedes qué dicen? Sí, ¿Cierto? Sí, sí. ¿Cierto? Sí, sí. Igual hay muchas ideas y podemos hacer, yo creo que dos tipos de propuestas y pasarlas y presentarlas. Entonces yo faltaría en definir el día de entrega sería para dentro de dos días, ¿cierto? Exactamente. No es muy Exacto. Bueno, vale. ¿Listo? Sí, voy a trabajar en eso. Okay. ¿Cómo se esta la propuesta. ¿Qué te parece? Muchachos, hay otro cambio. No.